Día de hoy lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompañan Graciela Lombresti y además su compañero Darío Anis, ambos directora y actor de esta gran obra que llega este fin de semana al teatro. Chicos, bienvenidos, Hola, ¿Cómo, chicos, están? ¿cómo están? Qué gracias, tan de recibirlos. Gracias, gracias sí, a ustedes. anormales es el Para nombre de esta anormales. obra que desde ya nos llama la atención porque podemos interpretarla de dos maneras: paranormales sí. o algo paranormal. Bienvenidos, claro, no, pensamos en fantasmas y distintos. ¿Por dónde va eh, eh, la temática de esta obra? Bueno, hay un poco de las dos cosas, bien. ¿no? Ah, bien, no, <risa> no estábamos cerrados. Este, la temática de la obra eh, tiene que ver con eh, un poco el tema de la discriminación Ajá. Eh, y de la, de la hipocresía y de la mm. falta de empatía que a veces como sociedad tenemos para enfrentarnos a la diversidad, ¿no? uh -huh. a, la, a, la, a, los, a las distintas situaciones que se presentan. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en realidad, este habla un poco de cómo el individualismo y el egoísmo a veces de, de las personas, uh -huh. nuestro, nuestro nos lleva a este estado de discriminación, de, de no importarnos el otro. Uh -huh. Esa sería un poco la temática, ¿no? Todo esto está contado con mucho humor. Uh -huh. eh, pues es una comedia. En es definitiva. una comedia. Está contado con mucho humor. La historia eh, de la mano de Matías del Federico y Daniel Veronese. Perfecto. Ellos escribieron esta obra, eh, que bueno, te cuento más o menos un poquito la trama, que es la es un grupo de padres que se juntan en una escuela, eh, padres de una escuela primaria, uh -huh. de, de alumnos eh, de cuarto grado, uh -huh. que se juntan en la casa de la directora de la escuela porque quieren sacar de la escuela a un compañerito... Uh -huh que este tiene eh, síndrome de sí, Asperger. Ah, uh mira. -huh. Entonces, la, la es fuerte temática. la temática. Sí. Es de discriminación. Uh -huh. es la discriminación. Muy vigente. ¿Cómo? Muy vigente. Muy vigente, lamentablemente. lamentablemente, lamentablemente en es una, es un tema muy actual y muy vigente. Y en realidad el síndrome de Asperger es como una excusa, ¿no? En realidad uh -huh. lo que el, podría haber sido cualquier otra situación. Sí, claro. Este, es el tema es cómo se discrimina. Y la dificultad justamente, la falta de empatía para para poderse en el lugar del de claro. otro ¿Qué, qué tristeza, porque es algo que se da eh, uh -huh. Un niño, bueno, obviamente este comportamiento lo aprende en, en la casa, ¿no? Total pero bueno, en definitiva exact. son niños, uno los puede educar, les puede enseñar Pero ya cuando los padres de este tipo de situaciones de discriminación es súper triste Y está, está bueno que se animen a, a tratar esta temática Y bueno, buscarle el lado del humor también como para ablandar Y que la gente que la va a ver se lleve quizás una enseñanza, ¿no? Para esa es la idea, uh -huh. esa es la idea, que, que podamos por lo menos reflexionar cómo pensamos nosotros en cuanto a eso, a cada, a esos temas. Sí. ¿Eh? Y, y esto que vos decís, de si tenemos hijos, de qué forma nosotros se lo se lo estamos trasladando a ellos. Claro. Porque eh, eh, es fundamental. No solamente el ejemplo, digamos, la educación, sino el ejemplo que, que vos estás dando eh, como, como ciudadano, inclusive, como persona. Entonces, cuando vos vas a tu casa y lo trasladas de, lo trasladas a tus hijos, uh -huh. y bueno, es un tema bastante bastante Por complicado porque los hijos van a, van a hacer bueno, lo mismo sí. en, en, su, en su ámbito. A ver, ¿no? Esos valores se forman en la casa, si bien en el colegio las maestras pueden reforzar, eh, cuando en la casa no están de base esos principios tan importantes ahí arranca el problema Darío, me gustaría saber cómo es esta vuelta a la actuación porque sabemos no. que además de actor has estado mucho tiempo en la dirección en la dirección del Teatro Independencia entonces uh -huh. cómo es encontrarte nuevamente en la parte adelante del escenario arriba del escenario <risa> Sí, después de seis años y medio ah, mira. que no hacía teatro, vuelvo Vuelvo a hacer teatro, eh, bueno, estuve, sí, en, en, en la dirección del Teatro Independencia, eh, eh, to, to, digamos, siempre inherente al teatro, pero uh -huh. eh, pues, desde, otro, desde otro lugar. Y ahora volver, eh, eh, digamos, tengo una, una profunda alegría, eh, me encanta, con Graciela he trabajado, eh, es una impecable directora, uh -huh. aparte Perfecto. de ser una excelentísima actriz, es una, una gran directora y eh, trabajar en esta obra que justamente habla de un tema tan, como ustedes dicen, tan actual y que nos, nos, nos, nos pone a todos en un lugar en un, donde nos tenemos que mirar, donde nos tenemos que, que, que reflejar realmente y eh, hacerlo desde un escenario y poder contar una historia desde de este lugar, bueno, eh, estoy muy feliz de hacerlo y, y bueno, eh, contento porque... Eh, uno siente esa adrenalina Que uh -huh. hace mucho que no se entra. Claro. ¿Quién es tu personaje? ¿Cómo se llama? ¿Qué rol cumplís en esta historia? Bueno, yo soy justamente el padre de la criatura Ah, el padre del niño El padre del niño Discriminado, yo soy Víctor uh -huh. el, el papá de Franco uh -huh. Y bueno eh, Es un, eh, digamos Soy el menos cómico de todos los claro, De todos Es los, el, de el de que todos le toca esta situación triste Claro, sí. claro sí. porque es el que me toca pasar por la situación complicada y donde veo cómo eh, justamente eh, te van te van te van discriminando pero no solamente eh, digamos con, con, con actitudes groseras uh -huh. que, se, que se notan, sino con, con pequeñas cosas. A ¿viste? Poquito, o sea, te van esta cosita corriendo. de sacarte del grupo de WhatsApp o crear otro grupo de, de WhatsApp sea, donde claro. vos no estás. ¿Me entendés? Esas sí, cosas sí. Que, que son así como pequeñeces, claro. pero que duelen de la misma forma que, que una trompada. ¿no? Seguro. Sí, sí, sí seguramente más de uno se sienta identificado uh -huh. con esta así historia. Es, es, es una obra más bien pensada para un público adulto. ¿A quién re le recomiendan ir a ver? Paranormales. Nosotros recomendamos, sí, es más para el público este adulto, porque Bien. bueno, los, o sea, no es que no puedan ir niños, pero se van a aburrir Claro, por la este, temática. Claro, clave, la vida, sí, la vida, porque más el lenguaje compleja. es un lenguaje de adulto, ¿viste? O sea, uh -huh. no, no van a entender ellos. Perfecto. Eh, igual a partir de los 12 años, este, también está, es accesible que vayan, Excelente. porque en realidad también está bueno ver esta cuestión de cómo a veces los padres influyen, uh -huh. porque en, okay. en la obra queda demostrado que entre los compañeros no hay problema, el problema son a veces los padres. Uh -huh. Y esta influencia del adulto uh -huh. este metido sí, no este, uh -huh. y intentando que todo sea perfecto, entonces todo les molesta, eh, bueno, de ahí se producen los, los problemas de discriminación que tanto daño hacen, porque Ajá. dañan no solamente... Al, al, al niño en este caso al niño este que tiene el problema sino a los mismos compañeros que se encariñan uh -huh. y quieren así que bueno está contado con mucho humor porque el humor está puesto no eh, o sea está puesto en las en las actitudes mm. eh, de estos padres que son tan eh, irrisorias no porque Ajá. a veces vos decís cómo puede ser que que actúen de esta manera bueno, claro. Ahí está puesto el lugar. Quedan ridiculizados Exactamente Ese extremismo al que llegan uh -huh. eh, Con tal de discriminar eh, Y aparte no haciéndose cargo Porque uh -huh. no se hacen cargo De que ellos siempre tratan tratando de justificar Que claro. Este, claro, la culpa está esta, fuera siempre. Exactamente uh -huh. y que la culpa es En este caso del otro ¿no? Uh -huh. de que, así que bueno este Es una obra para reflexionar está Es buenísimo. para reírse pero es un humor ácido, irónico, bien, en por momentos oscuros, uh -huh. pero pero bueno, de, es una manera también de ver la realidad, ¿no? Perfecto. Este, y aceptarla. ¿Les parece que repasemos fecha, hora, sala, uh -huh. dónde puedo conseguir las entradas, todos los detalles, uh -huh. para que quienes estén interesados no se pierdan la obra Paranormales? darme cuenta. ¿Dale? El viernes bien. 8 de abril, este, uh -huh. este viernes. De viernes, este viernes. Eh, a las 22 horas Perfecto. en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Hermoso. Eh, ahí tenemos eh, las entradas, se pueden conseguir en la boletería del teatro uh -huh. y también por entrada web. Si estás en tu casa cómodamente sentado, Tal puedes cual. sacarla por, por internet Excelente. y vas el día de la función directamente a ver la, la obra. ¿Única eh, fecha o van a seguir repitiéndola? ¿Tienen pensado llevarla a diferentes salas? ¿Cómo va a seguir? No, la idea es seguir, porque bien. este es el estreno, así que la claro. idea es después continuar este, con, con funciones. Uh -huh. eh, las entradas eh, por boletería ya están en venta, así que quien no ah, pueda, claro, quien no pueda o sacarlas no sacar por, por internet, huevo, no quiera, claro. puede ir a, a, a la boletería De manera tradicional. La ir forma comprar tradicional. Que a comprar la entrada Ah, está bueno ir al teatro sí, a comprar la boletería sí, sí, esa Chicos, magia. Me gustaría saber quiénes son sus compañeros Quiénes conforman este elenco además de vos Darío Y cómo es un poco el trabajo con ellos Cómo se da esta química con el equipo que es fundamental para ustedes Sí, ha sido realmente Un, un proceso fantástico eh, Con algunos yo había trabajado Y con otros no, nunca Ajá. había, no me había cruzado Y bueno Ha sido un, una, una alegría Trabajar con eh, está Fernando Soto Bueno, vamos a nombrar a las mujeres, Julieta Gentile Ajá. Eh, Silvia Saboini y Guadalupe Catón. Rodríguez Catón. ¿Y ellas son mamás? Ellas son mamás, claro, son las mamás Las dos mamás, onda. Las dos mamás y, la <risa> y la directora de la escuela. Ah, ah perfecto. Silvia Saboini es un uh -huh. personaje exquisito como directora de la escuela, que realmente es un. Es un es un bocadito así para, <risa> para, para comérselo realmente bueno. y bueno y las otras y, de, y después están los papás uh -huh. que son eh, Rubén Escatarejia y eh, Fernando Fernando Soto uh -huh. sí. y bueno y yo excelente escuchaba recién esto de que digo uno cuando discrimina no solamente daña a ese niño sino que daña también a un futuro, al, al futuro, a, a un adulto que uh -huh. va a crecer con esa ¿Sí? discriminación a cuestas. Te, y te, es te es queda muy marcado difícil para siempre. Y es muy difícil. Los que uh -huh. hemos tenido alguna situación de discriminación, uh -huh. eh, lo, podemos, lo podemos contar, de, digamos, desde adulto. Yo desde adulto digo, ¿por qué muchas veces no reaccioné? Claro. Porque sí, he sido discriminado. O sea, mi, por ejemplo, mi sobrepeso uh -huh. ha sido desde que yo era uh -huh. chiquito. Entonces, siempre tuve ese tema, ese karma de, de la discriminación. Y, yo siempre, y no es tan, con, digamos, a mí adelgazando, digamos, adelgazando se me, se me puede pasar. Pero bueno, no lo hice. Y si no sucede, ¿qué no, pasa? Por eso no o lo sea, hice. No tampoco entonces, tiene nada ¿Por, ¿por qué? Es así. Digo, Tengo que, que, que llevar esa mochila de que, de, de que te señalen porque tenés sobrepeso. Nada más que por eso. Y por tantos otros motivos. Sí. Entonces, claro, sí, digo, el, el, el, el, el, el, y hay, hay infinidad de motivos que uno se los lleva, a, okay. a, digamos, a la, a la vida adulta. Claro, y hoy como adulto te repercute exactamente, esa burla que te hicieron de chiquito. Exactamente. Fíjate, es tremendo. Por eso digo, se me acaba de pasar así, digo, cuando decían. Se daña a ese niño y no, uh -huh. no solamente al niño, sí, por para supuesto, adultos, futura. a su familia, que crece, a su entorno, exactamente. ¿no? es un gran eh, el daño que se hace. Muchas veces hemos hablado acá en el programa de, de casos de bullying, bueno, se recordarán hace uno o dos meses atrás este chiquito de Estados Unidos que termina que quitándose la vida por una se se se situación de, de maltrato a, a nivel escolar, Exacto. es terrible, no puede ser que en el siglo que vivimos sigan ocurriendo Ocurrido esas cosas, cosas. Eh, esas cosas eh, madres y padres son los responsables Culpar a los niños sería una cosa bueno, sí, sí, el en niño definitiva no, viene no, viene la no la entiende, así que son valores que se inculcan desde el hogar Total. y tenemos como adultos la responsabilidad. De bajarle esa línea uh -huh. a los chicos Totalmente. Bueno, hermoso el mensaje de la obra entonces Sí, sí, es muy, muy bueno, es muy lindo Se, se van a sí, ir sí, todos sí. con una enseñanza muy bonita Para no perdérsela entonces, el aplauso para eso Muchas gracias Graciela y Darío gracias. Los paranormales <risa> Este <el siguiente> fin <risa> de semana, el viernes, en el Teatro Plaza Que sea con todos los éxitos, chicos Muchísimas gracias a gracias. Gracias. ustedes, chicos, gracias. Éxito, chicos. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa En un momento venimos para seguir compartiendo mucho más